Vamos a hacer una resta con llevadas. Bien, para empezar, empezamos por la parte del final. Como a 4 no le puedo quitar 9, lo que hago es que pongo 14 menos 9. Bien, 14 menos 9 son 5 y ya puedo hacer esa parte de la resta. Este 1 se lo sumo al 3, así que el 3 pasará a ser un 4. Como a 0 no le puedo quitar hecho? 4, pero me ha salido mal, así que lo repito. Y ahora te ha salido ah, pero me ha salido mal, así es que lo ahora te ha salido eso. Ya, no. no pasa nada. Bueno, pues como a 0 no le puedo quitar 4, lo que hago es que le pongo un 1 al 0 para convertirlo en un 10. 10 y ya puedo hacer la resta. Y 10, 10 menos 4, 4 son, son 6. 6. Bien, este 1, de nuevo, lo que hago es que se lo suma al 5, así que el 5 veces 5, 0. 5 más 1 son 6, y ya 6 puedo hacer la resta. 6, 6 menos 6, 0. 6,5, 6,5.